infinitamente feliz y, y satisfecha de poder estar aquí con vosotros en México y, y de tener el grandísimo honor de, de compartir pues este espacio con, con, con mi querida Karina Ochoa y con mi querido maestro maestro eh, Enrique Dussel, eh, al que yo creo que no solamente podemos considerar como uno de los mejores o el mejor eh, filósofo de Latinoamérica, sino a nivel mundial es uno de los mejores filósofos eh, del mundo eh, hoy en día. Eh, eh, por lo tanto, creo que no, no puede haber mayor honor, mayor reconocimiento eh, que, el que, que el que recibo por parte de, de, de, de uno de mis maestros, ¿no? que es, sin lugar a dudas, eh, el profesor Enrique Dussel. Eh, bueno, voy a hacer algunas puntualizaciones. Yo soy eh, española eh, de exilio, de exilio porque mis padres en los años 70 fueron exiliados de su tierra, Siria, a finales de los años 70. Entonces, yo soy española de exilio, soy marroquí por adopción, porque eh, mi pareja es marroquí porque llevo seis años viviendo en Marruecos, pero soy siria de alma, soy siria de resistencia, soy siria de lucha, soy siria de alma y, y quisiera recordar, antes de comenzar a presentar mi libro, que el 4 de abril, es decir, hace dos días, en la ciudad de Idleb, en Han Shehun, el Assad perpetró un holocausto, un genocidio contra la población civil, bombardeándoles con gas sarín, es decir, una de las armas consideradas arma de destrucción masiva, causando la muerte de 100 personas, 25 de ellas eran niños, 400 heridos, que cuando fueron llevados al hospital de Han Shihun, fueron de nuevo bombardeadas por las fuerzas del Assad y por los aviones de Rusia. Entonces me gustaría comenzar recordando a mi pueblo, recordando el sufrimiento de mi pueblo, recordando el genocidio y el, el holocausto que internacionalmente se está perpetrando contra el pueblo sirio, porque no es solamente el, el régimen dictatorial, genocida, sirio con sus apoyos, ruso, iraní, las milicias chiitas iraquíes y afganas, sino que es también Estados Unidos que lidera la coalición internacional, es la OTAN, son las Naciones Unidas, es la Unión Europea y es Israel. Es decir, es, no es una guerra civil lo que estamos viviendo en Siria, sino que es una guerra global que se está viviendo sobre nuestra tierra y en contra de la población civil a la que no se le puede permitir democratizarse, porque no se le puede permitir tener control sobre sus propios recursos, porque si no el imperio no puede perpetuarse. Bien, creo que recordar a Siria eh, es hablar del corazón de la colonialidad, porque la colonialidad no son solamente una serie de genocidios históricos, sino que estamos hablando de los genocidios que estamos viviendo hasta hoy en día. La aniquilación, el genocidio de los pueblos eh, subhumanizados, subalternizados. Eh, la cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico decolonial. Soy consciente de que, de que bueno, es un título sumamente impactante, eh, pero creo que hace falta, hace falta este impacto. Hace falta eh, un shock, ¿no? hace falta eh, generar toda una serie de debates urgentes, muy necesarios, eh, hoy en día, pues que nos hagan cuestionarnos todos los discursos eh, que nos hemos habituado a, a manejar respecto a las mujeres, eh, al feminismo y al islam. Y que tienen pues, unas consecuencias devastadoras para millones de mujeres eh, eh, en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana. Eh, la palabra cárcel, eh, dentro del título La cárcel del feminismo, hace referencia a uno de los conceptos que desarrolla en el libro, al que se han referido eh, Karina y, y, y Enrique, y es el de cárcel epistemológico existencial, espacio temporal y estética. Y, y bueno, ya, ya hablaré de él un poco más adelante, eh, pero me quisiera eh, destacar que el objetivo principal eh, de, de este ensayo, es el de llamar la atención a la necesidad de trascender todos los discursos que existen hoy en día, a pesar de su amplia heterogeneidad y complejidad de las distintas eh, eh, perspectivas de las que se están eh, eh, partiendo ¿no? para hablar de este tema del feminismo y el islam, es necesario trascenderlos. Eh, a partir de eh, 1999, eh, que fue cuando Haide Moghisi habla del oxímoron, refiriéndose eh, al feminismo islámico, es decir, un concepto que, sería, eh, que estaría formado por eh, términos antitéticos, incompatibles, a partir de este momento eh, todos los discursos que van a, a acercarse a este tema del feminismo y del islam eh, van a hablar de la incompatibilidad o incompatibilidad entre ambos conceptos. Y yo no quiero hablar de la incompatibilidad ni quiero hablar de la compatibilidad. Yo quiero trascender los términos en los que se está tratando esta cuestión. Y quiero llamar la atención sobre las estructuras coloniales muy peligrosas que, es, que existen en esta conceptualización de toda la cuestión. Eh, para, para, con este objetivo eh, voy a redefinir eh, eh, dos cuestiones que son las que habitualmente, las, eh, desde los diferentes movimientos de mujeres musulmanas y las diferentes mujeres musulmanas, eh, dicen que van a luchar contra ellas, que son la islamofobia y eh, el patriarcado eh, árabe y musulmán. Voy a comenzar redefiniendo eh, la islamofobia y lo voy a hacer eh, desde, desde la decolonialidad. Y por lo tanto, redefino a la islamofobia como un dispositivo, tomando el, el concepto de Agamben, es decir, el que hace referencia a lo discursivo y a lo no discursivo, como un dispositivo del poder colonial. Eh, a partir de esta redefinición eh, de la islamofobia como un dispositivo del poder colonial, y que además eh, el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfogel, eh, en un artículo publicado, en, si no recuerdo mal, en el 2006, ya comenzó a plantear la islamofobia desde esta perspectiva de colonial, eh, eh, vamos a tener eh, vamos a superar en primer lugar pues todos los debates eh, a través del cual se ha abordado la islamofobia que han, que, que han estado polarizados entre su concepción como un eh, fenómeno viejo eh, y al, algunas autoras dicen que considerarlo como un fenómeno viejo, es decir, una serie de estereotipos negativos eh, enraizados históricamente, anularían la posibilidad eh, de crear... Eh, eh, leyes ¿no? para, para luchar contra la misma y, eh, en contrapartida, hay quienes han considerado la islamofobia como un fenómeno nuevo, es decir, que estaría, por lo tanto, eh, completamente eh, desconectado de otras, formas, eh, de otras formas de discursos ¿no? eh, islamófobos u orientalistas ¿no? que han aparecido a lo largo de la historia. A partir de la decolonialidad podemos superar esta perspectiva porque la islamofobia es tanto un fenómeno viejo como simultáneamente es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno viejo porque la islamofobia, eh, subyacen a ella estructuras de poder coloniales eh, que tienen más de 500 años de existencia, porque surgen con el despliegue de, de, de lo que Ramón Grosfogel llama el sistema mundo moderno-colonial, capitalista-patriarcal, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, blanco y militar, y que yo voy a resumir en el imperio de la anulación de los otros. Y eh, es un fenómeno nuevo porque la islamofobia eh, va a nutrirse de toda una serie de discursos que van a surgir a partir del fin de la post guerra mundial. Y toda esta serie de discursos van Hacer discursos que van a estar al interior de lo que yo he llamado esa cárcel epistemológico existencial, espacio-temporal, estética, y podríamos ir complejizando y complejizando eh, este concepto y añadiendo diversas estructuras carcelarias, ¿no? para, para, para tener un panorama claro de qué significa esto de una cárcel, ¿no? eh, En la que estamos insertas e insertos, es decir, estamos insertos todas y todos. Bien. A partir de, de, de... bueno, primero, esta cárcel epistemológico existencial que nos va a imponer el sistema mundo moderno colonial va a hacer referencia a un espacio que va a ser muy amplio, va a ser un espacio muy holgado porque va a permitir una amplia heterogeneidad a su interior, pero en última instancia va a ser una cárcel porque va a imponer unas rejas ¿no? que se van a imponer además de una manera muy violenta y que van, a, van a, a limitar las formas de imaginar, de pensar, de sentir, de ser y de estar en el mundo. Y esta cárcel eh, nos va a imponer quién puede hablar, cómo se puede hablar y sobre qué temas se puede hablar en concreto. Dentro de esta cárcel encontramos discursos como los del desarrollo, como los del género y el desarrollo, encontramos discursos... Eh, que van a adoptar en la mayoría de las ocasiones marcos binarios y antitéticos, identidad, alteridad, desarrollados, subdesarrollados, eh, históricamente ¿no? los civilizados bárbaros, metrópoli, colonia, eh, democráticos, oscurantistas, terroristas, ¿no? y toda, todos estos discursos se van a articular muy complejamente en torno al, me al mercado capitalista global, a la idea de raza y al sistema de sexo y género. Y van a generar toda una serie de jerarquías globales, de sexo y género, jerarquías económicas, jerarquías eh, lingüísticas, jerarquías epistémicas, jerarquías filosóficas, etc. Eh, concretamente, eh, eh, dos, de los, dos de, la, de los discursos binarios más importantes a la hora de construir la islamofobia, eh, y, y que trato pues, ampliamente en el libro, son los de tradición-modernidad, eh, religión-secularización. Pero hay otros discursos que también van a ser muy importantes en, el, en, en la generación de esta islamofobia. En 1949, como nos describe Arturo Escobar en su Invención del Tercer Mundo, de golpe y porrazo, 2000 mil millones de personas se van a convertir en seres subdesarrollados. El discurso de investidura del presidente Truman que va a, a dar eh, entrada eh, a la era del desarrollo y que va a acabar con la era del de, de, de colonialismo, es decir, ya no vamos a hablar de metrópoli-colonia, civilizados bárbaros, sino que a partir de ahora vamos a hablar de desarrollados, subdesarrollados, y por lo tanto se van a transformar eh, las formas político-administrativas y discursivas, pero se van a seguir manteniendo las mismas estructuras jerárquicas de dominación y de colonización, eh, van, a, van, a, van a seguir perpetuándose entonces esas mismas formas eh, y van a surgir esos discursos del desarrollo. Veinte años después, en 1979, eh, vamos a asistir a, a, al nacimiento de los discursos de lo que primero se va a llamar Mujeres y Desarrollo, posteriormente Género y Desarrollo, y entonces va a surgir también eh, lo que Sandra Talpa de Mohanty va a llamar esa mujer prototípica del llamado Tercer Mundo, ¿no? que va a reducir, va a simplificar y va a construir ¿no? la, las realidades heterogéneas y complejas de, de todo ese llamado Tercer Mundo, ¿no? de esas dos terceras partes de la humanidad, y las va a reducir a esa imagen prototípica de una mujer pobre, retrasada, analfabeta, subdesarrollada, sexualmente reprimida. Y ah, adentro de esta cárcel también nos vamos a encontrar con los discursos orientalistas que, que ya nos eh, analizó, analizó y nos describió Edward Said. Sin embargo, Edward Said va a ser poscolonial, no va a ser decolonial. ¿Y qué significa esto? Significa que Edward Said va a concebir que el colonialismo y la colonialidad van a ser una consecuencia de la modernidad. En contraposición, nosotros estamos diciendo que la colonialidad es intrínseca a la modernidad, es su otra cara y, por lo tanto, es insalvable la modernidad y tenemos que trascenderla. Muy bien, pues eh, todos estos van a ser los discursos principales de los que se va a nutrir la islamofobia. Y la islamofobia va a estar triplemente generizada. Estoy planteando aquí algo diferente a lo que eh, había planteado Jasmine Zin, por ejemplo, que había hablado de una tipología específica de islamofobia a la que ella ha denominado islamofobia de género, refiriéndose a un tipo de islamofobia eh, que va a afectar en mayor medida a las mujeres respecto a los hombres. No es esto lo que estoy planteando yo. Yo estoy planteando que no hay islamofobia sin género. No podemos hablar de islamofobia sin género, el género atraviesa transversalmente toda la construcción de la islamofobia. Y además lo hace eh, triplemente, desde el punto de vista de quién genera la islamofobia, desde el punto de vista de cómo se genera esta islamofobia y, en tercer lugar, ahora sí, sobre quién va a incidir la islamofobia en mayor medida. Eh, con respecto a quién va a generar esta islamofobia me estoy refiriendo al sistema mundo moderno colonial y por lo tanto me estoy refiriendo a un sistema global intrínsecamente sexista, patriarcal, clasista eh, eh, y racista que va a instituir e institucionalizar la sustracción y transferencias sistemáticas de los bienes culturales, materiales, espirituales, estéticos de dos terceras partes de la humanidad hacia una minoritaria tercera parte de la humanidad para su beneficio y para su privilegio, y que va a estar basado en toda esa serie de discursos binarios y antitéticos. Y que por lo tanto es un sistema que funciona de manera sexista y patriarcal y que va a generar sexismo y patriarcado y que va a, a, a funcionar también a través de dispositivos sexistas y patriarcales. En segundo lugar, cómo se genera esta islamofobia, y es aquí cuando planteo eh, mi concepto de no sujeto, de objeto colonial de estudio, de catalogación, de categorización y de intervención, que es esa mujer musulmana con hijab. Esa mujer musulmana con hijab, ese no sujeto, que solamente va a tener existencia en la razón colonial imperial, va a tener eh, y que va a ser esta otra por antonoma, o, antonomasia de, de las otras por antonomasia de las que nos va a hablar Sandra Talpá de Mohanti, eh, va a tener eh, una triple funcionalidad, pero nos va a reducir, nos va a simplificar y nos va a construir lo que Lila Bulgo llamaría un, un área cultural, ¿no? nos va a reducir las complejísimas, inabarcables y heterogéneas realidades de más de 1.600 millones de musulmanas y musulmanes en el mundo, con infinidad de maneras de comprender el Islam y de ponerlo en práctica. Musulmanes pertenecientes a todos los países del mundo, es decir, con todo tipo de culturas que hablan todos los idiomas del mundo ¿no? y, que y que tienen, pues, eh, pertenecen a diferentes etnias, diferentes realidades pues, muy, muy, muy complejas. Eh, la mujer musulmana con hijab va a tener una triple funcionalidad. Va a invisibilizar y va a silenciar las agendas geopolíticas ...geoeconómicas y geoestratégicas de las potencias coloniales e imperiales, cuando van a Irak, por ejemplo, o a Afganistán o a Mali, en nombre de la liberación de unas mujeres musulmanas a las que van a liberar a través de su bombardeo, es decir, de su asesinato, de su violación, de la destrucción de su país y de las infraestructuras de su país y, por ejemplo, en Afganistán, no, de la conversión de Afganistán en el primer narcoestado a nivel internacional. Esa mujer musulmana con hijab va a invisibilizar simultáneamente la responsabilidad directa de estas potencias coloniales e imperiales en la generación y en la perpetuación de las diferentes situaciones de guerras, de crisis, de hambrunas y de dictaduras que ellos mismos han financiado y han perpetuado en el poder en, las, en los países de mayoría de población árabe y musulmana. Y en tercer lugar, eh, como ya citaba antes eh, Karina, esa mujer musulmana con hijab be, va, va a tener... Eh, el efecto del salvaje en el espejo, o, o lo que, que Mohanty llama un efecto boomerang, porque nos va a devolver la imagen de una mujer occidental muy libre, liberal y liberada, y nos va a silenciar, invisibilizar que todavía hay mucho camino por delante en las sociedades euro-norteamericanas, donde todavía una de cada tres mujeres ha sufrido o sufre algún tipo de violencia sexista, machista y patriarcal. Muy bien, eh, desde aquí, eh, que va a ser ya eh, esta concepción de la islamofobia, eh, pues que creo que va a tener consecuencias muy importantes a la hora de replantearnos todas las luchas eh, que tenemos eh, como mujeres, y que tenemos que tener como mujeres musulmanas, eh, voy, a, voy a reflexionar sobre el patriarcado, sobre el concepto de patriarcado árabe y musulmán. Y esto lo voy a hacer eh, dialogando críticamente con una eh, de las pensadoras eh, fallecida pues, hace apenas año y medio, a la que admiro profundamente y a la que critico profundamente, que es Fátima Mernisi. Y lo voy a hacer a partir de, de uno de sus libros, que considero pues, uno de, de, de sus mejores libros, que es El harén en Occidente. Lo que plantea Fátima Mernisi es que podemos hablar de diferentes tipologías de patriarcado en unas y otras sociedades. Y esto lo hace de una manera brillante, porque lo va a analizar a partir de la figura de Scheherazade, que va a tener un potencial político de resistencia muy importante en, eh, en la cultura islámica, sobre todo más que árabe, eh, y eh, en contrapartida como esta figura de ¿no? como con todo el potencial no político y de resistencia que tiene, se va a traducir, eh, en, la, en los cuadros orientalistas y en la literatura eh, orientalista europea, a la imagen de una esclava sexual desnuda, eh, completamente desprotegida y siempre dispuesta y esperando a que su amo aparezca para servirle. Entonces ella. Eh, eh, exactamente, sí, en las mil y una noches. Si eres exactamente. Pues eh, lo que Mernissi dice es que esto es posible por la concepción del sujeto femenino que existe detrás, eh, es decir, que existe en las, eh, cultura, en las sociedades eh, occidentales, en contraposición con lo que ella llama Oriente, ¿no? con, todo, con toda la problemática que tiene pues, esta categoría. Eh, pero que ella lo denomina así, Oriente. Entonces, ella dice que mientras en eh, el patriarcado en las sociedades occidentales se traduce en términos eh, temporales, ese patriarcado en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana se va a traducir en términos espaciales. Ya que el sujeto eh, femenino que existe en la, en, en la cultura árabe musulmana es un, es un concepto de sujeto político resistente, con un poder eh, tan fuerte, pues al que habría que, que contener, relegar, y por eso habla de, de patriarcado eh, espacial, ¿no? habla del harén, habla de los muros, ¿no? de esas mujeres que hay que esconder, hay que relegar, esa fuerza que, que hay que controlar. Eh, el, el patriarcado occidental se traduciría en términos temporales porque esa representación de seriedad silenciando pues todo ese potencial, eh, ignorándolo ¿no? y posibilitando eh, esa representación eh, de Sheresade como una esclava sexual, ¿no? sin ningún tipo de resistencia, tumbada, no, desnuda en los cuadros orientales, tiene que ver con, con la concepción del sujeto femenino en la civilización occidental. ¿no? que es eh, la concepción de un no sujeto, que es la concepción de, de una mujer encerrada en el cuerpo de una niña y por eso ella habla de, de esa talla 38 talla 36 en algunos países. Bien, eh, mi crítica a Fátima Mernisi es que ella no tuvo en cuenta lo que voy a llamar la colonización del patriarcado occidental sobre el patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas. Y esa colonización del patriarcado occidental... Sobre el resto del mundo, que va eh, a comenzar con el despliegue del sistema mundo moderno colonial y que va a transformar por completo todas las estructuras de, de poder existentes en los diferentes pueblos a nivel global. Eh, donde existían pues estructuras de dominación eh, masculina en algunos sitios estructuras de dominación femenina en otros o u otras eh, estructuras eh, eh, diferentes a estas eh, van, a, van a con la colonización occidental allá donde no había estructuras eh, de dominación masculina se va a imponer el patriarcado allá se va a, es decir a quitar esas estructuras preexistentes y se va a poner el patriarca imponer el patriarcado allá donde había eh, estructuras patriarcales ancestrales, estructuras de dominación masculina, ¿no? como Aura Cumes ¿no? eh, puntualiza, ¿no? estructuras de dominación masculina eh, eh, ancestrales, porque Aura Cumes lo que dice es que solamente podemos hablar de patriarcado a partir de la colonización eh, occidental. Eh, se van a reforzar esas estructuras. Y es por eso. Y es eso lo que ha sucedido en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana. Las estructuras de dominación masculina ancestrales preexistentes, antes de la colonización, con la colonización occidental o se van a reforzar esas estructuras. Y por lo tanto, ese engendro patriarcal que podemos observar hoy en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana es fruto de esa colonización y patriarcalización. Y es por eso que nosotras, como mujeres musulmanas, cuando vamos a hacer una crítica y vamos a diseñar luchas de emancipación y de liberación contra los patriarcados en las sociedades árabes y musulmanas, sin poner de relieve que no podemos hablar de patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas sin hablar del patriarcado occidentalocéntrico, capitalista y eh, cristianocéntrico, estamos haciendo unas críticas patriarcales del patriarcado y unas críticas o unas luchas islamófobas la, contra la islamofobia, no como diría Ramón. <risa> Bien, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, romper la cárcel epistemológico-existencial, espacio temporal y estética? ¿Cómo podemos salir de este cerco ideológico-conceptual, epistemológico-ontológico-filosófico-existencial ¿Cómo podemos hacerlo? Es aquí eh, donde planteo pues, un concepto, que es el concepto de la conciencia del no ser, que es una conciencia profundamente desgarradora y dolorosa, porque no es fácil ¿no? ser consciente de que no somos, no somos como pueblos colonizados, porque no existimos en la concepción occidental del ser. Y por lo tanto, no podemos ni dialogar ni hablar con ningún, eh, eh, es decir, Occidente no puede ni dialogar, ni, ni, ni hablar con ningún otro, porque simple y llanamente no existimos en esa concepción occidental del ser, y estamos entonces todas y todos insertos en un monólogo, en un monólogo genocida y epistemicida, y por lo tanto eh, la, la, la salida es la conciencia. La conciencia del no ser eh, que nos va a conducir, a que en primer lugar es paradójicamente... Eh, un ejercicio eh, que va a ser productor de existencia, porque ser conscientes de que hemos sido construidos como subhumanos y como no existentes nos va a abrir la puerta a poder concebir nuevas cartografías de luchas y de resistencias desde una eh, redefinición de quiénes somos y desde el pleno, conocimiento de cómo hemos sido construidos como inexistentes y subhumanos y de cómo desde ahí se ha justificado racionalmente nuestra aniquilación, nuestro genocidio. ¿no? Porque ellos son terroristas, porque ellos están en contra de nuestros valores, están en contra de nuestra democracia, ellos son una amenaza a nuestra civilización. La conciencia del no ser eh, nos conduce eh, a otro ejercicio también, que necesitamos hacer y que es el de unas introspecciones dialógicas intraculturales. Y esto lo debemos hacer desde unos eh, espacios no mixtos, unos espacios no mixtos porque necesitamos mirarnos un poco hacia nosotros mismos. Necesitamos comprender quiénes somos y cómo hemos sido construidos en esas estructuras jerárquicas del poder. Y este es el camino para dirigirnos a lo que el profesor eh, Enrique Dussel llama unos diálogos pluriversales transmodernos, o a lo que el profesor también Boaventura de Susa Santos llama una ecología de saberes. Desde el pensamiento islámico decolonial, eh, yo planteo un concepto en, en, este, en este ensayo, eh, un concepto islámico, como una forma de contribución a este diálogo transmoderno pluriversal. Y es el concepto del tawhid, el Tauhid eh, hace referencia a la unidad y unificidad de lo heterogéneo. Desde este concepto del Tauhid nosotros podemos superar eh, el concepto de identidad occidentalocéntrico. Es decir, el yo soy desde lo que tú no eres, el yo soy a partir de tu aniquilación, al yo... Y tú, y la naturaleza, y los seres humanos, y los seres no humanos, y toda la existencia, formamos parte de lo mismo, formamos parte de la vida. A partir de aquí vamos a poder eh, superar el pensamiento abismal, ¿no? que es el pensamiento occidentalocéntrico, productor de inexistencia y de subhumanidad, y vamos a poder ubicarnos en un lugar de igualdad, el profesor Enrique llamaría, diría, semejanza, ¿no? de semejantes, eh, diría no, de iguales, de semejantes. Y vamos a poder entonces, a partir de aquí, sí, ejercer esos diálogos transmodernos de coloniales. Porque, como dice, es decir, como se puede sacar de, de la teoría del diálogo intercultural o, o transcultural eh, en M. en su discurso sobre el colonialismo, los, eh, las condiciones para que se den ese diálogo son la igualdad de los diferentes actores que van a ejercer ese diálogo y son la voluntariedad para ejercer ese diálogo y la conciencia de estar ejerciendo este diálogo. Eh, es a partir de aquí... Eh, ah, bueno, y querría, querría aquí puntualizar una cosa muy importante porque el profesor Enrique... Que, que, que leyó mi libro y hizo una crítica en, en una de sus conferencias que asumo, que recojo y que además me ha servido para replantear eh, eh, un concepto que yo trato, que yo plan, bueno, pues, eh, pongo al final del libro, que es el de la eh, eh, universalidad heterogénea y que estoy totalmente de acuerdo con su crítica. Y entonces, en vez de hablar de una universalidad heterogénea, me retraigo y voy a hablar de la unificidad del pluriversalismo, ¿no? de la unificidad del pluriversalismo, pues porque, eh, desde, desde esa unificidad que nos une a todas y a todos eh, en esa concepción de la existencia eh, como, como existente, con posibilidad de existir, como viva, como viva y como parte de la vida. Eh, a partir de aquí entonces es que yo voy a a calificar eh, los feminismos islámicos a pesar de su heterogeneidad y cuando estoy hablando de feminismos islámicos eh, y hablo en el libro del caos terminológico que existe eh, sobre toda la, la, la categorización y conceptualización que hay sobre los diferentes movimientos de mujeres árabes y musulmanas, ¿no? hablando de feminismos árabes, feminismos islámicos, islamismos, feminismos islamistas y toda una serie de nombres pues, que no, no, no tienen nada que ver con las realidades y que, y que son pues, más bien coloniales que otra cosa, eh, voy a hacer una crítica a los, a los que se asumen ellos mismos como feminismos islámicos, es decir, las mujeres que se autodefinen como feministas islámicas y que son mis compañeras y amigas y con las que comparto pues, mucha de la producción eh, que han hecho, pero las critico también fuertemente. Y es entonces que voy a, voy a decirles, bueno, el concepto de feminismo islámico es un concepto colonial, porque el feminismo es un concepto occidentalocéntrico, y cristianocéntrico, que asume una epistemología concreta, que asume una ontología concreta y que asume una cosmovisión muy concreta, y que ha sido elevada al universal, no la Ibris del punto cero de la que hablaba eh, el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, no y que ha sido eh, impuesta al resto de la humanidad desde una falsa objetividad, no invisibilizando el punto de vista local y concreto de, de, de ese ojo blanco militar, cristiano-céntrico, occidental-céntrico, etcétera. Si estuviésemos en un lugar de diálogo, que no lo estamos, estamos en el lugar del monólogo, sí podríamos hablar de la posibilidad de interaccionar ¿no? y de, de generar, ...desde esa voluntariedad y desde esa libertad y desde esa igualdad... Eh, ...un diálogo que vaya a acabar pues, en algo que pudiésemos llamar eh, feminismo islámico. Pero no lo estamos. No estamos en el diálogo. Estamos en el lugar del monólogo. Y estamos en el lugar del monólogo epistemicida y genocida que ha utilizado precisamente... ...los discursos del género y el desarrollo para hacer de agenda pues, precisamente a esos genocidios ¿no? y a esas aniquilaciones y a, esos, eh, a, esos, a esas expropiaciones y a esos extractivismos que estamos, eh, que hemos, a los que hemos asistido ¿no? y a los que estamos asistiendo hasta el día de hoy. Es por eso que, que, que hago mi crítica a los feminismos islámicos y es por eso que abogo más bien por un pensamiento islámico decolonial, ¿no? que nos haga, eh, que nos lleve pues, primero a una conciencia del no ser y a una conciencia de cuáles son las implicaciones de todas y cada una de las palabras que utilizamos a la hora de ejercer la enunciación y, por lo tanto, a la hora de reinsertarnos en una posible existencia y, por lo tanto, a la hora de construirnos de nuevo como seres eh, existentes. Eh, creo que, que voy a cerrar aquí, creo que lo voy a dejar aquí para, para poder abrir el, el, el diálogo. Así que, bueno, gracias, es lo que tengo que decir.